Muchas gracias. Pues ahora yo lo voy a grabando. ¿Sale? Sí. Bueno, pues eh, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva Mesa Redonda. Eh, yo soy Carlos, de dinamizador de Centros Juveniles eh, Madrid. Y, y bueno, presentaros un poquito el, el proyecto primero en el que se marca esta actividad. Eh, desde que empezó esta crisis sanitaria derivada por el COVID-19, eh, pues hemos empezado a hacer actividades online y todas las actividades que veníamos haciendo de forma presencial, pues hemos tenido que convertirlas a este formato. ¿vale? En eso consiste el, el, el programa Conecta Juventud 2.0, que es una alternativa de ocio a la juventud para para bueno, eh, mantener el ocio de forma, de forma saludable. ¿no? Eh, dentro de, de este proyecto, eh, una de las actividades y las jornadas que hemos tenido que pasar a formato online son las jornadas Desmontando el Racismo, que llevamos realizando dos años, y justo lo íbamos a realizar eh, cuando eh, se, se declaró el confinamiento en el Estado español y bueno, pues no se pudo llevar a, a cabo. Eh, por tanto, bueno, hemos querido llevarlas al, al formato online, eh, pues por lo menos para visibilizar y sensibilizar en el antirracismo y en la interculturalidad. Eh, y bueno, pues sin más dilación, eh, esta es la mesa de la mesa redonda afro. Y, y nada, os dejo con la persona que va a moderar. Dani. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias, Carlos, y a Centros Juveniles por seguirnos el espacio. Eh, yo me quiero presentar. yo soy Dani, soy activista por los derechos humanos desde hace unos cuantos años, creo que cumpliré ocho años. Eh, pues, mi activismo se enfoca en las comunidades migrantes y LGTB, sobre todo porque soy una persona bisexual y se ha centrado mucho en la visibilización de estas personas. Y yo como migrante, que vivo en el limbo, al ser de un lado, ser de otro, tener un acento, tener otro, tener un padre blanco, tener una madre negra, muchísimas cosas. Me he centrado muchísimo en eso y en mis etiquetas. Eh, esta mesa de hoy me encantaría presentar a las personas que me acompañan. Eh, son personas que os van a encantar y espero que, al igual que yo quiero escuchar lo que quieran decir, bueno, que escuchéis vosotros lo que quieran decir. Así que empezamos por un orden alfabético, por ejemplo. Ana. Vale. vale. Pues nada, yo soy Ana Boriberi, eh, española, eh, periodista, artista y, bueno, multidisciplinar. Me encanta el mundo de la comunicación y, bueno, por eso hace poco entré en Afroféminas, llevando la comunicación y la prensa aquí en Madrid y poco más, la verdad. Y muy bien, hasta ahora, súper bien y participar en esto me encantan, ese tipo de cosas porque son muy necesarias. Muy bien. ¿Y Georgina? Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación, Dani, y a todo el equipo. Yo soy Georgina Marcelino, soy publicista, soy comunicadora, artista visual, mujer migrante, acá soy de República Dominicana, afrolatina y afrofeminista, activista afrofeminista principalmente. Me dedico sobre todo a la comunicación de marcas y a la, doc y a la docencia también, ¿no? de temas de publicidad, comunicación, relaciones públicas y social media. Y bueno, también encantada de estar aquí y, y ver que podemos hablar en esta mesa tan interesante que tenemos de personas. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Pues, eh, sabiendo muy bien lo que es el racismo, sentándonos muy bien en que hemos sido víctimas del racismo y entendiendo lo que es vivir, vivir siendo personas negras, sobre todo personas negras, que tenemos una genitalidad que también puede crearnos ciertos ámbitos inseguros, por así decirlo, eh, me encantaría que viéramos lo que para nosotras significa el racismo en muchos espacios, en muchos ámbitos. Por ejemplo, el ser afrodescendientes, el, el cómo es nacer siendo una persona no nacida en África, pero sí siendo una persona negra, conociendo nuestra historia desde la afrodescendencia y cómo es verlo, cómo es vivirlo y demás. Eh, en este tema nos encantaría escuchar a Ana, que es la que se va a centrar en esto y a ver qué nos puede comentar. Vale, a ver, pues yo eh, voy a empezar un poquito anecdótica antes de ponerme con los datos de qué es la asociación y por qué estoy aquí. Y bueno, yo eh, soy muy joven, tengo 23 años y he vivido toda mi vida en España. He nacido aquí y no me he movido de aquí, me he criado aquí. Y sí que es verdad que no me, empe no me empecé a dar cuenta... De, de realmente de mi identidad y de las situaciones que puedo, a las que puedo enfrentarme por el simple hecho de ser mujer y negra, empecé a dar cuenta pues, cuando empecé eso, la universidad, vida laboral, todo eso, y empecé a ver cómo, cómo realmente había una discriminación, ¿sabes? Porque antes yo, claro, me iba a un colegio en el que había un montón de diversidad, estaba en Ciudad Lineal, que es uno de los barrios más multiculturales de, de Madrid, entonces no tenía problemas. Yo era una de las cinco españolas de mi clase. Entonces no ha habido discriminación por esa parte, sé que los niños son malos, pero por suerte yo no he sufrido eso. Y luego pues eso, llegué a la universidad, trabajar y tal, y pues en estas cosas de ganarse un dinerillo, azafata, tal, mis amigos me empezaron a meter, pero me di cuenta de que yo hacía otras cosas, unas cosas como más... Mmm, Trabajos más degradantes, por así decirlo, ¿no? que ninguno es degradante, pero por ejemplo, a mí me llamaban para la camarera de barra, que es prácticamente mmm, limpiar pipas y ponerse pezas, y barrer todo el rato, y limpiar la mesa, y hacer el, el recuento de las cosas. Y ellas, pues, eh, pues les daban espacio, yo eh, no sé, camarera VIP, que se una bandejita y sonreír, o de azafata, que se es está simplemente de, de pie sonriendo con tu carita bonita. Casualidad, todas ellas eran blancas y yo era negra. Entonces me empecé a dar cuenta de cómo ocurrían las cosas. Ya sufrí también una, una cosa que me llamaron justo para la camarera VIP de la misma ETC. Fui con una amiga y dijo, oye, entramos para la camarera VIP. Y yo iba detrás, salía a dar uniforme informe a ella y me llego yo detrás y me dice, ¿y tú a qué vienes? Y yo, a camarera VIP, como te ha dicho. Es, entramos, somos dos, vamos a camarera VIP. Y ella me mira así como buscando algo, o sabe buscando algo. Me mira así de arriba abajo y dice, es que, es que con ese pelo, me coja así, con ese pelo... ¿No puedes entrar a de David? Yo, claro, en shock. O sea, yo que soy de lo que en shock. Pues me voy al baño, me cambio, me quito la ropa, tal, llamo a mi novio y me dice, no, no, no, pero pídele eh, la normativa en la que ponga que qué pasa con tu pelo y por qué no puedes entrar. Bueno, al final me voy a enrollar solo con la anécdota. Bueno, eh, pues nada, se la pedí, me dijo que yo se la tenía que pedir a la ETT, porque al final es como subcontrata, voy a la ETT. Un mes después me pasaron un copia-pega en Google de la normativa. Digo, no, perdona, dame la normativa entera, que tendrías que haberme la dado al momento, donde ponga eso, no lo puso, fui, peleé, con mi amiga la que me acompañó, nada, al final no pude hacer nada. Y ahí es cuando me empecé a dar cuenta de que sí, que era una mujer, era negra, y tenía otro tipo de lucha que hacer. Entonces ya eh, me metí al mundo de la comunicación, eh, derivado del periodismo, eh, y me di cuenta que podía hacer, eh, que podía utilizar esas herramientas que estaba aprendiendo para pues servir a, a, a, a las afrodescendientes, a mujeres negras de este mundo que necesitan también ayuda y, y visibilidad. Entonces conocí a Afroféminas y empecé a seguirles y un día pues dije, oye, mmm, quiero colaborar con vosotras. Y me dijeron que podía ser jefa de comunicación, y dije, oh, pues mira qué bien. <risa> y ahora, por suerte pues eso, estoy muy in en el mundo del activismo, cosa que antes no estaba, porque yo nunca he sido de, tampoco mojarme en redes sociales ni por, por nada, o sea, no... No compartir, compartir pues tonterías, pero no darme opinión sobre cosas porque lo veo demasiado incendiario porque mis opiniones son normalmente muy radicales. Pero me he dado cuenta que hace falta pues hablar, no podemos callarnos, a miras lo hace muy bien porque visibiliza un montón de cosas de las que yo ni siquiera me había dado cuenta. Me doy cuenta de que hay un montón de actitudes y, y, y situaciones de racismo que he vivido, que muchas veces tú a mí hace dos años me preguntabas ha habido racismo, yo no. Pero... Um, pero sí, pero que te digan, es que, ay, nunca he estado con una negra, es que tal, es que, uff, es que como eres, es que qué exótica. ¿Exótica de qué? Si soy de Madrid de toda la vida. ¿Sabes? Tengo una gente madrileña que no me la quita ni Dios, pero soy exótica. Que te diga una amiga, ay, es que para ser negra qué guapa eres. Perdona. Cosas así. Entonces, Núñez afroféminas, eh, que bueno, no sé si sabéis de dónde viene, pero eh, Antoniet Torres, lo creó en 2014, porque ella es afrocubana, llegó aquí a España y se dio cuenta de que mmm, en España no había ningún espacio que diera voz, empoderamiento, ni espacio a, a visibilizar a las mujeres eh, racializadas, eh, hispanohablantes, porque somos un montón. Y, y bueno, y, y empecé a seguirlo tal y al final pues me estoy aquí empapada a tope de todos los nuevos conceptos que tengo que aprender y todas las nuevas batallas que tengo que luchar. Y bueno, esperando que, que vaya todo bien. No me enrollo más que si no. Es cierto que, que sí, que este esos los microracismos esos y este esos comentarios, sobre todo para las personas afrodescendientes, para las personas que no hemos nacido en, en, en el continente africano, suele ser bastante, eh, no sé si lo veáis igual que yo, pero yo lo veo doloroso en muchas ocasiones, porque al final muchas personas, yo me meto dentro de ese grupo de personas que somos hijas de un progenitor blanco y de un progenitor negro y lo que es convivir en ese aspecto, el, el que te digan, no, pero si tú no eres tan negra, no eres tan blanca y luego él, tú no eres tan negra porque no has nacido allí. Que también, está, que también está eso. El, yeah. Sobre todo tú que haces parte de afrofemeninas, me comentarás también seguramente eh, las situaciones en las que las, eh, el término afro no debe estar unido a la, la gente latina, el término uh -huh. afro no debe estar unido a gente negra europea, que al final es como, ¿por qué? Ya. Yeah. ¿No te, ¿Te has encontrado alguna situación de esas? Pues a, a, todavía no, dentro de la asociación todavía no, pero sí que es verdad que pues he estado leyendo mucho desde que he entrado y tal, y informándome, y sí que es verdad que como que el término afro, por alguna razón, hay mucha gente que no lo acepta, incluso gente que yo considero que es afrodescendiente, porque bueno, no hay duda, si es afrodescendiente, no se identifica con el afro y quiere como estarlo, porque todavía se sigue viendo como algo negativo, yo creo cuando no cuando simplemente algo natural y, y totalmente o sea no sé es simplemente un, un prefijo que no tendría por qué significar nada negativo pero a la gente le incomoda son identidades al final el término las identidades suelen ser suelen eh, dar miedo muchas veces ¿Ah. eh, a mí me encantaría preguntarle también a Georgina el, ¿cómo lo cómo es verte como una mujer afrodescendiente de piel muy oscura en un país como República Dominicana. Bueno, <risa> tú que eres latinoamericana, igual que yo, sabes que nuestro proceso es distinto porque nuestro proceso entonces incluye, más que el racismo, el término del colorismo, ¿no? porque al final provenimos de territorios que son mayormente afrodescendientes, obviamente, por toda la situación de la colonización y las mezclas que se suscitaron allí, y además la eliminación casi por completo de, de lo que fueron las probaciones aborígenes. Solamente se mantienen hacia el sur del continente, pero realmente en el Caribe y Centroamérica fue una abolición absoluta. Entonces, al final, eso hace que nuestras poblaciones sean mayormente afrodescendientes, ¿no? Sin embargo, son poblaciones afrodescendientes, y en el caso de República Dominicana, sobre todo y en concreto, una población afrodescendiente que no se reconoce como negra. Entonces, aquí lo que interviene mayormente es el tema del colorismo. Por supuesto, una persona con la piel oscura como yo, entonces es negra, pero otras personas afro que no tienen la piel tan oscura no son negros ¿no? Entonces, socialmente funcionan, eh, terminan siendo los normativizados, las normas y, y socialmente funcionan desde una perspectiva de blanquitud, aunque la gente no lo crea, pero es así. Entonces, eh, lo que para otras compañeras y amigas y conocidas es un choque al migrar y descubrir que en efecto son negras, para <risa> mí no lo fue tanto porque por el tema de tener la piel oscura yo ya era la negra, en el público americano, y creo que soy negra donde quiera que vaya a ir. Entonces, no, no, tengo, no cuento con ese, con ese passing colorista, ¿no? De A veces sí, a veces no, que sí que le pasa a muchas compañeras, ¿no? Porque tienen la piel más clara, aunque también sean personas negras. Creo que allá sobre todo va por el tema este de la negación, creo que es lo que más afecta el tema de la negación, y el hecho de que las personas oscuras, entonces al final, terminamos siendo el sujeto activo del racismo, precisamente porque somos las que más reflejamos eso que el resto no quiere ser aunque también sean, pero es como, ahí lo veo vivo y no lo quiero ver. No quiero ver que, que soy negra, que estoy en una tierra de personas, de personas que en realidad somos negras, que descendientes. Sí. A mí me gustaría solo comentaros una pequeña anécdota que me pasó aquí. Fue una situación bastante, sigue siendo graciosa para mí y extraña en ese sentido, porque yo estaba, eh, yo estoy como residente aquí en España, Así que debo hacer unas renovaciones de mi residencia cada tanto tiempo. Tuve que ir al CIE, al Centro de Internamiento de Extranjeros, o cárcel para extranjeros, para mí, de Aluche. Y estando en la fila, eh, dejé pasar a una señora que llevaba más tiempo que yo. Le dije, a mí me parecía justo que esa señora entrase porque tenía la cita antes que yo y porque estaba mucho más tiempo que yo bajo el suelo. Eh, la pobre mujer había tenido un problema con sus fotocopias y le tuvo que hacer otra vez. Entonces le dije, tú pasa, tú no te preocupes. Cuando la dejó pasar, se me acerca un, un hombre negro muy alto, que me dijo, ¿por qué los hispanos sois así? Si yo llevo también en la fila mucho tiempo. Claro, yo me giré como diciendo, y yo, claro, mira la señora y dije, ay, pobre señora, porque la señora es, es mesticita, es criolla, entonces la, y justo era colombiana. Y yo, bueno, porque la señora es criolla, cuando decimos criollos que es, es blanca, pero no es con estos privilegios de blanca. Y yo dije, joder, pero ¿por qué será que la está, la está tratando así? Y me dice, sí, tú, y me señala, es que los hispanos sois, y yo, y yo, claro, yo soy hispana, pero yo soy negra, lo sabes, ¿no? ¿Qué negra vas a ser? Ay, qué acaba de pasar. Para mí, esa fue una situación muy graciosa, pero ya te digo yo que sig sigue, sigue estando aquí en... Me ha pasado esto. A mí me siguen identificando como una hispana. O sea, que depende cómo les venga mejor para discriminarte, es una cosa u otra. Claro. No. Sí, es entonces el otro espectro. Es personas afrodescendientes a las que se les le niega la negritud. Mm -hmm. Por eso para mí el término de la afrodescendencia debe ser uno de los... De, el, el, esa parte es muy importante. Porque vivimos como negros, se nos identifica También. como negros, pero ¿somos lo suficientemente negros? Esa pregunta es algo que siempre siempre voy a tener en mí, cuando tenga hijos, siempre lo voy a tener en mí, porque va a ser uno. Este, ¿Esta pe pequeña personita que he parido va a, ser, va a ser suficientemente negra si estoy con una persona blanca? Pues pero sí, así. porque lo tendrá en sus raíces, entiendo, ¿no? identidades son complicadas. Exactamente. Pero es que tú sabes tanto como yo que las familias latinoamericanas navegamos esto todo el rato porque al final entre familias estamos todos muy mezclados. Y, y siempre es eso de yo soy negro, tú, no, tú sí, yo no tanto, tú sí puedes decir, yo no puedo decir. Y la verdad se puede agregar también cierta violencia también entre las personas que son sí. más la por Y de... justo que has dicho lo de la violencia. A mí me encantaría también centrarnos en el tema del de racismo y la muerte. Porque una de las frases que yo he escuchado mucho, eh, que se centra muchísimo en Hollywood y en Estados Unidos, es que en Estados Unidos hay gente muy racista. Y yo pienso, solo en Estados Unidos? Es como, eh, ¿de verdad solo me estás hablando de Estados Unidos? Claro, porque nosotros podemos hablar, o sea, me lo he tenido que apuntar, porque uno, me parece muy triste recordar estas cosas, dos, quiero explicarlo lo mejor posible. Quiero hablar de la masacre del Tarajal, que el día de ayer salió la sentencia en el que han absuelto a los 15 guardias civiles que decidieron disparar en el Tarajal. A esas 200 personas, de esas 200 personas, 15, fueron las únicas que se pudieron recoger y son los únicos cuerpos que se pudieron identificar. Y aparte de que dispararon como si esto fuera la feria. ¿Sabes? Como si hubiesen dicho, venga, al primer negro que pilles, esta persona va a dejar de, no va a pagar la ronda. Pues a estos chicos de Guardia Civiles los, los han absuelto. ¿Por qué? Porque, como decía la sentencia, la audiencia de Cádiz concluye que actuaron con una finalidad solo disuasoria. Disuasorio es matar a 15 personas, pues esto es muerte en el 2014 aquí en España. También podemos hablar de los temporeros del EP. Hace tan solo menos de dos semanas que quemaron sus casas a un grupo de personas negras que vinieron a trabajar aquí solo por el hecho de que son negras. Esto es un atentado racista aquí en España. También podemos hablar de, perdonadme porque no tengo ni idea de cómo pronunciarlo, pero es Ilias Tahiri, no... Dudo un poco en cómo es la pronunciación de un chico de 18 años, del año pasado, en el 2019, que escandalizó mucho la muerte de George Floyd, porque usaron esta táctica de pongo la rodilla en el cuello y le asfixio. Pues a este niño le hicieron lo mismo, con 18 años, dentro de un centro de menores, y estuvo 13 minutos con la rodilla en el cuello. Esto es el racismo y la muerte. Cuando, cuando digo que el racismo mata, cuando utilizamos el hashtag, el racismo mata, cuando lo decimos ante las personas, es que el racismo mata. Las personas con esta idea racista matan, y matan de esta manera. A mí, a mí me entra una tristeza y cada vez que yo leo, investigo eh, casos racistas en España, es que yo, por ejemplo, ayer, ayer tenía el estómago movido cuando leí la sentencia. O sea, recuerdo... Este, este lo recuerdo muy bien porque yo vivía, ya había venido aquí a, a España, que fue a samba Martín en el 2011. Esta mujer estaba en el CIE, esa mujer murió dentro del CIE. ¿Vale? Esta mujer eh, pidió ayuda sanitaria durante varias, muchísimas, muchísimas veces la pidió. Hubo 10 veces que fue el de, de, de médicos, pero de esas 10 veces solo fue una vez un intérprete para que se pudiese comunicar samba con el médico. Pues claro, eh, muere Samba y se dieron tres opciones. Si fue meningitis, si fue hepatitis C y luego que había sido por el VIH. Ya, yeah, pero a mí me parece mala praxis. Yo lo siento muchísimo. Pues no, en realidad no es mala praxis y los sanitarios lo actuaron muy bien para la sentencia de esta situación. Es, el gasismo no mata. El racismo mata. El racismo mató a Lucrecia Pérez en el en 1992. Es la primera víctima racista en, en, en bueno, la, que, la primera que cuentan como víctima racista en España. Matada por un guardia civil que decidió hacer una cacería de negros con sus amigos neonazis en el 92. El racismo mata y yo creo que este tipo de espacios son los que debemos utilizar constantemente. Por eso la, la lucha antirracista debe estar por encima de muchísimas cosas, porque están asesinando a las personas por su color de piel. A mí me llegaron a decir una vez, matan a las personas por su color de cabello, por hablar de las personas pelirrojas que han sido asesinadas. Sí, como han matado a personas, como siguen matando a personas negras. Puede que hayan dejado de matar a personas pelirrojas, pero las personas negras seguimos y seguimos y seguimos siendo víctimas de este tipo de situaciones y de, de odio y de ganas de matar. Es asesinar. Es asesinar a base de esta persona es negra y no vale lo suficiente. Y, pero es que luego vemos cómo el racismo está enfocado en otros espacios, cómo el racismo está enfocado en los medios de comunicación, en, en las empresas, en el marketing. Tú que trabajas dentro de, del marketing, Georgina, ¿podrías hablarnos de esta situación? Sí, por supuesto. Bueno, bueno, eh... Me, me ha resultado, además me da buen hilo lo que acabas de decir, porque muchas de estas situaciones y muchas de las lecturas sociales que se tienen de los cuerpos negros, como cuerpos que se pueden violentar libremente, que son menos importantes, que son menos valiosos, tienen mucho que ver con cómo social históricamente se han interpretado los cuerpos negros también a través de los medios masivos. Hace tiempo quizá a través del arte y representaciones, a día de hoy pues a través de la publicidad, del marketing, incluso del periodismo. En el contexto actual, con todo el tema del Black Lives Matter y, y, y todo esto, surgen también nuevas discusiones, que no son nuevas para nosotras, ¿vale? Pero se ponen en la palestra, ¿no? Ahora con el tema de, del Black Lives Matter, acerca de, de representatividad y de la manera de cómo se ven los cuerpos, salen muchos temas. Están saliendo muchos temas porque también está saliendo mucho el tema, por ejemplo, de, de la inserción laboral, del trabajo, de qué pasa con la educación, qué pasa con muchas cosas. En el ámbito de la comunicación, eh, sobre todo, bueno, primero, el primer punto que me gustaría así rápidamente que veamos eh, O bueno, recordar un poco a las personas que nos siguen Tiene que ver con el tema de la prensa ¿Cómo se han contado las cosas? Por ejemplo, esos ejemplos que tú ponías, la muerte de Zamba, las muertes de Tarajal ¿Cómo se han contado? ¿Qué palabras se han utilizado para, para contar? ¿Cómo se habla de las personas negras? Cuando aquí, por ejemplo, se usan términos como avalancha, invasión, ¿no? Y se habla de que viene una cantidad de personas negras aquí descontrolada y que a ver qué hacemos, ¿no? Y, y son números que comparados quizá con otras eh, transiciones turísticas del cuerpo, por decirlo de alguna manera, son mínimos, son ínfimos. Sin embargo, se venden aquí como, como la gran alarma. Y eso, el comunicarlo así, de alguna manera, genera una cierta aceptación a la negativización sobre nuestros cuerpos por parte de, de las personas que están recibiendo la información. La otra parte tiene que ver entonces con la publicidad. Yo soy publicista y precisamente como soy publicista me consta que los procesos para sacar a la luz campañas publicitarias, para sacar a la luz eh, productos audiovisuales y gráficos de marcas, sobre todo marcas globales, pero también nacionales, eh, no es como cuando te haces un diseño para una cafetería del barrio que lo hace el dueño, dice quiero esto, se lo hace un diseñador, se imprime y ya está. Esto pasa por un proceso mucho más largo, extenso, profesional, y donde hay muchas miradas aprobando esas cosas y muchas voces opinando sobre esto. Entonces a mí no me deja de sorprender la cantidad de cosas que salen a la luz como aprobadas. Y eso te habla mucho de lo que somos como sociedad, porque te dice, aquí hay una serie de profesionales que han entendido que esto está bien y que esto está apto para, para ser consumido y para salir a la luz pública y para ser eh, presentado. ¿no? Eh, yo diría que en general lo que son las narrativas, tanto de la prensa, de la comunicación de prensa, eh, de los medios masivos, como de la publicidad del marketing, legitiman y avalan la violencia que se va a producir luego. Por eso creo que, que no son, o sea, que no es una nimiedad los temas que tienen que ver con nuestra representat representatividad en los medios, sino que realmente es importante. Quería enseñarles, voy a intentar enseñar algunas imágenes que tengo acá. Ay, pero mira, espera, no me sale. ¿Me dan un segundito? Tienes todo el tiempo al mundo, no te preocupes. Bueno, aquí lo tengo. ¿Lo ven, verdad? Sí, lo ve, lo vemos. Primero ¿Pues usar la palabra producto? Perfecto. No, ya, vemos, ya sabemos lo que pasó con el más hace poquito, que por todo el tema del Black Lives Matter en Estados Unidos, pues eh, han terminado cambiando esta marca. Esta marca tiene alrededor de 100 años ya en el mercado, y es ahora cuando lo cambian. Pese a que se ha reclamado muchas veces, ha sido finalmente la situación con George Floyd la que ha obligado a que ya definitivamente esta marca se dé el paso para cambiar, para cambiar la imagen. El problema fundamental que hay con Anyamaima que todavía hay gente que entiende que es discutible, yo entiendo que no, pero todavía hay gente que entiende que eso es discutible, es que es una imagen representativa de un estereotipo muy asociado a las mujeres negras, que es el estereotipo de la negra cuidadora. Realmente estamos hablando de una mujer esclavizada o post, la esclavitud post, porque todavía ya sabemos lo que pasaba, que está dedicada en cuerpo y alma. A, a servir a la persona blanca, feliz de la vida, alegre, eh, ese es su vida a servir, lo hace de buena conformidad, y que, y que responde sobre todo a este estereotipo, y que al final, el, incluso el, el propio aunt, el propio tía, tío, porque también hay otra marca que se llama eh, Uncle ben que es como Tío Ben, eh, incluso son palabras que se utilizaban, ¿no?, para denominar a personas negras sirvientes en el proceso del cambio de la esclavitud a la, ¿no? a la, a la, a la etapa de abolición en Estados Unidos. Entonces, todo lo que tenga que ver con este imaginario tiene una relación directa con el racismo, porque tiene una relación directa con mantener una idea que había en la esclavitud y no querer desprenderse de ella, que es de la servidumbre de las personas negras. Por eso era tan importante que esta marca cambiase. Recordarán también el personaje de Lo que Viento se llevó, que iba por esa misma línea, ¿no? por una, una imagen totalmente estereotipada. Y esto es lo que se ha querido cambiar. Bueno, estamos hablando pues, de esto de una persona negra que está para servir, feliz de la vida, eh, totalmente. De hecho, este estereotipo en particular es muy chocante, porque nosotras, mientras hay un estereotipo que creo que es la Jezebel, que se llama, que es la mujer negra hipercaliente, sexualizada completamente, que solo quiere acostarse contigo y nada más, y que recibe esa mirada lasciva por parte de los hombres blancos y de parte de las mujeres que no, no quieren nada con ella porque ha ido a quitarle los maridos. O sea, esa idea tan estereotipada, ¿no? Que se sigue comentando de distintas formas a día de hoy y se sigue trasladando, y luego tenemos este contraste de esta mujer, que es la, la, la sirvienta completamente asexualizada. ¿No? Entonces, para no liarme ahí, eh, también tenemos, por ejemplo, ejemplo, ejemplo local, tenemos el Colacao, que directamente presenta a las personas negras en la labor de recolectar el cacao, ¿no? y, y siempre ha sido así, esta imagen, por ejemplo, que aparece acá a la derecha, es una imagen más antigua, pero esta es la imagen moderna actual, y eh, sirve el mismo principio, personas negras que, que están en el campo recolectando, trabajando, y lo interesante no en es acceso, si se hubiese quedado ahí no sería nada. El tema es que la publicidad de esta marca no nos presenta como consumidores, prácticamente jamás, solamente somos recolectores, y siempre la persona que está consumiendo el producto es una persona blanca. Entonces, ese es el punto, al final nosotros estamos para batirlo, para recolectarlo, para, para cargarlo, pero no para consumirlo. ¿No? Y este es, este, es, este es el problema con estas marcas. Por supuesto, Conguitos, a partir de Don Yamaymas, se ha hablado de Conguitos, se le ha pedido formalmente a Conguitos que retire esta imagen, y Conguitos insiste en no hacerlo, bueno, directamente no contestan, y cuando contestan, pues, como buenos españoles, aquí no hay racismo, no hay nada que cambiar, cuando lo cierto es que es una imagen inmensamente ofensiva que además tiene un contexto histórico, horroroso, porque de la zona del Congo, donde se extraía ese chocolate, se producían crímenes atroces contra personas negras, llegando incluso a provocarse mutilaciones sobre miembros, sobre extremidades de las personas, como castigo cuando no recolectaban suficiente cacao. O sea, que todo lo que está en borde de esta, al borde de esta, de esta marca es todo racista. Desde la imagen, el concepto, el hecho de que siga siendo chocolate, el hecho del nombre. O sea, todo, lo, todo esto en conjunto es, es racista, pero además violento. Aquí hay unas imágenes que son eh, de esta de esta época de plantaciones de chocolate en el Congo y, y, y era esto lo que se hacía con las personas negras directamente eh, pues esto pues mutilar a las personas como castigo en medio de la plantación y esto es lo que Conguito dice que inocentemente bueno se supone que inocentemente sigue vendiendo pero no tan inocente porque ya se lo hemos dicho creo que toda la comunidad activista antirracista en algún momento se ha pronunciado sobre esto la imagen que he puesto arriba es la de los famosos zoológicos humanos. No voy a entrar ahí, pero qué curiosidad que también eran personas que traían del Congo. Congo, conguitos, aquí hay bastante cosas que reparar, si nos detenemos ahí. ¿no? Eh, bueno, eh, voy, a, voy a hacer así para no llevarme mucho tiempo. También me preocupa cuando entonces se nos utiliza para expresar la imagen del Salvador. Esto es del año pasado, esto es nuevecito también, de Cruz Roja. Esta imagen de la Cruz Roja, cómo salva y recupera a estas personas. Qué contraste interesante con lo que te decías tú, Dani, porque hay una ceguera total y absoluta hacia las vidas negras que se están perdiendo en el Mediterráneo, hacia el Tarajal, a nivel general, en todo lo que implica la forma en que se comunica lo que está sucediendo allí. Pero luego, convenientemente, sí que interesa utilizar cuerpos similares cuando de expresar la imagen de Salvador del Blanco se trata. Entonces aquí sí, aquí sí vuelven a ser importantes los cuerpos, pero solamente como instrumento para yo contar lo buen, lo buen Salvador que soy, ¿no? lo, lo buen blanco que soy. Eh, así para concluir, eh, creo que interesante es lo que, lo que se puede hacer a partir de ahora. Yo creo que la comunidad negra mundial y aquí en España también, eh, hemos hablado bastante de todas estas marcas, estas situaciones, estas representaciones y de lo que significan para nosotras, en la mayoría de los casos no se nos ha hecho caso porque si no se estarían dando cambios, no solamente ha pasado en Estados Unidos con el caso de George Floyd, tengo que decirlo, hay marcas ya en Latinoamérica que están haciendo ahora mismo el rebranding de sus marcas a nivel de imagen, a nivel de nombre, a nivel de comunicación y me sigue pareciendo tan violento que pese a que nosotros aquí estamos reclamando lo mismo, no haya todavía la primera marca española que se, haya que se haya comprometido a hacer también un cambio de imagen en cuanto a marca de producto, nombre y vinculación histórica con una historia además tan violenta se refiere. Esto a mí me preocupa muchísimo. Y bueno, creo que es suficiente como, como preámbulo para que sigamos hablando también de, de cómo están siendo nuestras vidas actualmente. Sí, la verdad es que... Eh... Confieso que la primera vez que yo vine aquí y vi unas cuantas o anuncios sea, publicitarios de Cualacao y de, de conguitos, <risa> o sea, a mí me pareció un, un, una burrada. O sea, la primera vez que yo fui a una tienda de alimentación y vi una bolsa de conguitos, dije, pero esto qué es? Pero esto qué es? Y no, eh, creo que nunca he comprado, si ¿sí? me pongo a pensar en estos 10 años que llevo aquí. Yo tampoco, bueno, pero no, sé sí, no he comprado yo yo conguitos, la verdad. Ya lo dirá Ana, pero es que además los chicos que son de aquí, que han tenido que escuchar que le llamen conguitos toda la vida y otras eh, cosas. Vamos. Claro. La cancióncita, mira, la tengo aquí metida, aquí metida, pero desde pequeña, lo que pasa es que lo que te digo yo, lo escuchaba y que, si lo escuchas también en la tele, si lo escuchas en todos lados, sí. es que, ¿cómo te vas a dar cuenta realmente de que de que es un insulto si es tu, si es lo que has vivido desde pequeño? ¿Sabes? O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta? Es como, ahora sí que se está visibilizando, pero un inciso de lo que habéis dicho antes, de cómo tratan los medios, ese tipo de cosas, eh, hace, mmm, nada, hace menos de un mes, por la, con la pandemia, salieron como una, unas gráficas en Antena 3, que dime tuvo en tres 3, media supuestamente, más abierto, ¿no? Más de izquierda, más progresista, por aquí. Eh, pusieron en la pantallota que tienen detrás... Eh, eh, resultados del COVID eh, como 100 eh, 100 personas infectadas y 99 migrantes dije vale, o sea los migrantes no son personas vale, genial, gracias Antena, Tres. gracias a Andrés Media por ser el, el medio que me representa a mí no en el que tengo que, que confiar sí, es muy fuerte si piensan en nosotras supuestamente sí. si estos son lo que piensan vamos, no secaremos con los demás <risa> Es que es eso, y España no es racista, ¿eh? Que no? Por suerte, porque si fuera, vamos. <risa> esa, esa es la parte. Esa es la parte. Y ahora que, nos, ahora que estamos hablando de lo que... A ver, llevamos todo, todo este rato hablando de lo que es el racismo en España, a mí me encantaría conocer, eh, para vosotras y para mí, nuestras experiencias dentro de España, cómo es vivir siendo una persona negra en España. Me encantaría empezar para luego dejaros a vosotras todo, todo el, el, el, el hueco, porque al final, yo creo que vamos a coincidir, pero quiero saber un poco cómo son vuestros puntos de vista. Yo, por ejemplo, eh, es cierto que hay muchas veces, yo se lo digo a muchas personas dentro de las, la comunidad LGTB, por ejemplo, que me dicen, Dani, ¿por qué no llevas una bandera? O Dani, ¿por qué tú? Y yo, es que, sinceramente, si yo cruzo aquí en la posada, si yo aparezco aquí, hola, ¿qué tal? Dentro de la pantalla, ¿qué se va a ver primero? Mi color de piel. ¿Qué van a ver después? ¿Qué van a escuchar después? Mi acento. ¿Qué van a decir? Esta no es de aquí, esta es de allá, pero ¿qué es de allá? ¿Y por qué esta persona es de allá y es de este color de piel? Y ya después van a preguntarse ¿qué le gustará? Entonces, como el que le gustará suele ser muy por allá, no suelo llevar banderas porque yo mi bandera al final es esto. ¿Dónde es todo esto? Mi, mi, mi, diana, mi diana, porque yo siempre lo he dicho, yo al final tengo una diana, es, es este color de piel. Entonces, claro, ¿cómo es vivir? ¿Cómo es ser yo viviendo en España? Pues ser yo viviendo en España ha sido duro en ese sentido, porque han visto mi bandera. Y muchas, muchas ocasiones han visto mi bandera en, dentro de un trabajo. Una sola experiencia que les quería contar era... Recuerdo muy bien, estaba trabajando yo en una empresa española, justo, que tiene muchos clientes españoles, justo. Y, y se acercó un cliente, yo, estaba, yo en esos momentos era camarera, entonces se acercó un cliente me pidió una, unos sándwiches una, y, una, y una cerveza. Yo estoy poniendo la cerveza y escucho por detrás que me dice, eh, ¿estás contenta aquí? Y yo, ¿contenta por qué? contenta ¿por qué será? y me dice sí sí porque la gente como tú no, no suele conseguir trabajo muy muy rápido y yo la gente como yo ¿qué? perdón la gente como yo ¿cómo? negra la gente como yo ¿cómo? latina la gente como yo colombiana o la gente como yo ¿vi? ya Elisa. obviamente claro sí. le pero me quedé así y se me queda mirando y me dice ni te ofendas que te estoy dando un cumplido y yo pues no se vaya a ofender usted porque lo voy a echar de la tienda y le invité a salir entonces para mí, este es mi resumen de esos últimos 10 años, que siempre me han preguntado el por qué hablo bien español, o directamente se han tomado que yo soy una persona de mierda, que yo, a mí me ha encantado esa frase. El negro de mierda siempre ha sido un, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas en negro y ya está? Si tú crees que negro está mal, déjalo en negro. Yo te voy a decir gracias y me voy a ir, pero no. El negro de mierda ha sido, es más, muchas veces he dicho, esta, esta es una camiseta que me puedo poner tranquilamente o escribir negro de mierda, eh, renuévate o recíclate, porque al final es la frase que llevo escuchando durante 10 años. Para vosotras, ¿cómo ha sido vivir en España? Contadme vosotras. Pues, bueno, si quieres voy yo. Eh, pues desde... Desde lo que dices tú de... Bueno, de sentir la discriminación en todos lados. En el sentido de, pues eso, cuando entras al metro, cuando vas por la calle, cuando te mira la gente, cuando te dicen morena, el típico viejo verde. Eh, luego ya en lo laboral, en lo laboral sí que, eh, ahora que he aprendido el, el concepto de tokenismo, que no sé si lo conocéis, que es que, bueno, que las personas utilizan a las personas negras como un token, como una moneda de cambio, y, y es como solo como, como para tenerte ahí, no en el ámbito laboral me he dado, mucha, me he dado cuenta, bueno, la mayoría de veces es muy bien no darse cuenta, de que soy la única negra, la única negra en la... La, la única negra de la clase o la única negra. Bueno, en clase da igual porque me apunto yo a la clase porque pago por estar. Pero en un trabajo es como, a lo mejor, cuando no me cogen, digo, bueno, pues no me la han cogido porque son unos racistas. O porque hay alguien mejor que vale más que yo, ¿no? Bueno, puede ser. Pero eh, cuando estoy de repente soy la única negra en la oficina y de repente dicen, uh, pues es que, puf, es que esto me pone negra, y me miran a mí. Ay, Dios mío, a ver si no me va a a ver si, madre mía, cómo... Y yo ya, mira, pues yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te voy a decir? O cuando dicen, me acuerdo en el último trabajo en el que estuve, estaban ya, eran vacaciones, tal, venga, a ver quién llega más negro a la vuelta del verano. yo cogí, porque vi que todos estaban como súper incómodos al ver que estaba dando eso, cogí y dije, chicos, creo que voy a ganar yo, no lo intentéis. Y ya se dieron, me fue como, que se siente súper, o sea, no sé, al final... Tienes que, o sea, es lo que dices tú, que se lleva por bandera, no, no puedes evitarlo porque yo conozco a alguien, hola, ¿qué tal? Me llamo Ana. Sí, ¿de dónde eres? De Madrid. ¿Y tú? De Madrid. Ah, pero ¿de dónde No, pero ¿de dónde eres? De verdad, no. De Madrid no, ¿de dónde eres? Y yo, no, es que mis padres son de Guinea ecuatorial. Ya es como de Madrid, pero mis padres son de Guinea ecuatorial. tengo que decir todo, todo el resto para no tener que volver a escuchar de dónde eres porque no tiene sentido, a pesar de que, como dices tú, eh, tú primero me ves y luego me escuchas, y a pesar de escuchar que, que hablo español bien, porque es mi, mi lengua materna, tienes siempre la necesidad de preguntarte dónde soy, ¿sabes? Y a lo largo de mi vida he, eh, me he encontrado muy poca gente, como te digo, ya tengo la, la coletilla de, de Madrid, pero tal, y solo como tres personas a lo largo de mi vida, cuando les he dicho eso, me han dicho no, no, pero si te preguntaba de qué barrio, de qué barrio de Madrid, ¿no? ¿De qué, ¿Sabes? Muy poca gente. Todo el mundo quiere saber por, por qué eres negra. ¿Por qué no preguntas mí por qué eres negra? Digo, porque mis padres son negros. ¿Y tú por qué eres blanco? Porque tus padres son blancos, ya está. Pero bueno, eso. Eso es ser negra en España. Y Georgina, para ti, ¿cómo es ser una persona negra dominicana y de piel oscura Uy, en, en <ríe> España? En marca, que... <ríe> Y a las dominicanas tenemos otras lecturas adicionales a todo eso, con las que también hay que lidiar. Eh, oh. Claro, a mí, por ejemplo, me han preguntado un millón de veces lo de, de dónde eres, de, pero bueno, como yo no soy de aquí, <risa> como esta pregunta me parece sumamente violenta, porque no me acabas de ver, no me conoces, pero claro, al fin y al cabo, no me produce quizá el mismo dolor que alguien que se le estén preguntando en su propio país. Pero, por ejemplo, eh, el, el, el ser dominicana, la parte que tiene... Es que, bueno, como ya saben, las dominicanas, entonces, acá hemos venido a lo que hemos venido. <ríe> no voy a decir qué cosa se supone que hemos venido, porque no me si esa decirla. Y automáticamente esa es, esa es, ¿no? La lectura que tienen de ti. Pero otra cosa también que pasa muy interesante y que a mí particularmente es la... Bueno, una de las que me han afectado varias, pero creo que una de las que más tiene que ver también con el término de trabajo. Pues eso que decía Ana, ¿no? De, de, de, de, de todas las violencias que se te presentan en el trabajo. Pero claro, si tienes la suerte de estar en un trabajo, porque de entrada se te asume como persona negra que tú solamente vas a cumplir con este tipo de trabajo. y Cuando eres migrante, más. Entonces, la, la única posibilidad que tú tienes para estar aquí, en el, en el espacio laboral, es trabajando en estos tipos de trabajo que suelen ser todos de servicios y suelen ser todos muy precarios. ¿no? Entonces, lo que es para ti desarrollar, por ejemplo, tu carrera, es... es esa es otra película, porque ya de por sí la sociedad te lo empieza a negar. Independientemente de que tú hayas estudiado, tengas experiencias, no es algo que aquí interese. ¿no? Aquí lo que interesa es colocarte donde esa mirada te quiere ver. Sin desprestigiar, siempre lo digo, ningún tipo de trabajo, pero es que me parece totalmente injusto que no podamos tener las mismas oportunidades a acceder a algo que, para lo que ya nos hemos preparado, y, para, y de lo cual ya hemos trabajado, porque muchas personas migrantes, sobre todo cuando venimos siendo adultas, que creo que caso tú y mi edad es distinto, creo que viniste bastante más niñas. Eh, ya hemos tenido experiencia trabajando estas cosas, entonces, ¿por qué ya una vez has solventado el tema de la experiencia, encima el tema de los estudios, tienes que dar todos estos pasos para atrás? Simplemente porque esta sociedad no acepta verte colocada en estas posiciones. ¿no? Al final, tienes que responder al racismo y no ni siquiera un tema ni de capacidad, ni de, ni de preparación, ni, ni de nada. Eso me parece una de las cosas más, más complicadas. Y luego, por supuesto, la, toda la lectura en la calle, lo que ustedes dos han dicho, al final. Eh, la, la, la bandera principal es el color hay gente que no lo entiende eh, para mí todo el tema de orientación sexual situación socioeconómica es totalmente secundario porque al final eh, la negritud prevalece por encima de todo eso es algo por lo que la lectura que tienes de negra y a partir de ahí todo va a venir por, por, por la línea de, de todo lo demás de dónde eres y si, ha, y si has venido de fuera como en mi caso aquí has venido o sea no, no se imaginan lo molesto que es bueno tú si sí, Dani más que no eres de acá eh, en la que has venido, o sea, porque entonces la gente entiende que tú tienes que explicarle tu proceso vital que te ha traído aquí y dar todas las explicaciones pertinentes de por qué sigues aquí todavía, ¿sabes? No, no, es, no se naturaliza la migración pero porque somos personas negras racializadas porque asimismo circulan por aquí personas que son de otros países europeos y no entran en, esa, en ese cuestionario de 27 preguntas de, de te acabo de conocer pero me tienes que aclarar todo esto pues porque yo creo que me lo tienes que aclarar y ya está entonces, para mí sería más sobre todo esto, la lectura social, la, la, el tema laboral, y aunque no voy a entrar demasiado, el tema de la hipersexualización. Pero no voy a entrar demasiado porque se nos iría otra hora. Pero también la mirada hipersexualizada de la mujer negra también es un tema bastante complejo aquí, y, y, y duro y difícil, ¿no? Y, y cansino también, que cansa bastante. Es, eso es un tema, sí, ojalá, ojalá, ojalá tuviésemos un espacio o muchísimo claro. más tiempo para poder hablar porque da para muchísimo, da para muchísimo, sí, sí, sí. También me gustaría sí. escuchar la opinión de la Mil, eh, eh, a ver si nos puede ayudar en ese aspecto y nos puede indicar lo que podría ser el, el ser un hombre negro en, en, en España, cómo, cómo se puede ver. Antes de terminar, eh, chicas, me encantaría solo escuchar varias cosas vuestras. ¿Cómo veis qué demandas, qué demandas importantes, pues, para poder cambiar el racismo institucional? A mí me parece, desde mi punto de vista, eh, la eliminación de los CIEs y la eliminación de la, los colorismos ante las, los delincuentes, ante, dentro de los cuerpos de, de seguridad, porque al final esas la, la, los cuerpos de seguridad, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, y pa, pa, pa, pa, pa, pa al final deberían proteger al ser humano y no estar clasificándonos por, esta persona es de un color oscuro y debo, debo identificarla en lavapiés, y esta persona, porque a mí me ha pasado, a mí me han llegado a identificar porque crean que soy un tío, entonces era un tío negro. Entonces al tío negro tengo que pedirle los papeles. Por ejemplo, para mí, esa es una de mis demandas, dentro de un cuerpo de seguridad, el que los colorismos no sean lo importante, sino el, si esta persona ha hecho lo que, lo que ha hecho, y esa persona debemos hacer. O sea, debemos identificarla debemos hacer. Todos los procesos que van después de esto. ¿Qué parece que para vosotras? Tenemos unos pocos minutos, me gustaría escuchar desde vuestro punto de vista. Yo, siendo breve, pienso como tú: creo que hay que hacer el cambio desde arriba, y ya no solo en las instituciones, en quién manda dentro de la Guardia Civil, quién está mandando a esa gente allí a que mate a la gente que intenta tener una vida mejor. Eh, ¿Quién está mandando a los policías que paren por la calle simplemente a un negro? Por ejemplo, a mi hermano, anécdota rápida, cuando tenía, no sé, 16 años, bajó la basura, bajó la basura, 100 metros, y le paró a la policía. No tienes que ir a acompañar a casa, para que le enseñara el DNI. Él siendo súper pequeño, hay que ir desde arriba, hay que ir a ver quién está mandando a esa gente que haga eso, porque, sí, alguno lo hará por su propia voluntad, pero ¿quién está mandando a esa gente que haga eso? Hay que ir arriba, a los dueños de las empresas, a ver, ¿por qué están dejando de contratar? ¿Quién está, ¿Quién está de jefe? Porque si yo estuviera de jefa, contrataría una diversidad de oficinas que, vamos, que te cagarías encima. Pero, ¿quién está ahí arriba decidiendo las cosas? Georgina. Bueno, para mí, eh, eh, volviendo viendo primero el contexto actual, creo que lo más urgente es la regularización, que de hecho se está reclamando ahora mismo desde muchos colectivos. Eh, ya ha pasado la, eh, bueno, ha medio pasado el tema de, de emergencia como la parte más dura, supuestamente. Pero aún así queda por delante situación y eso vulnerabiliza especialmente a muchísimas personas porque están totalmente fuera del sistema y de toda posibilidad de atención sanitaria y, de, y de, de atención sanitaria, de recibir ayuda y de lo que sea que se vaya a generar contra las personas de escasos recursos porque no están en una situación regular. Entonces creo que en el contexto actual sería como lo más urgente y a un plazo mediano, no demasiado largo, pero... Tampoco demasiado corto, porque era para ayer, el tema de, de la educación. O sea, el tema de repensar y reanalizar todo el pensión educativo, que se está contando desde, de, de, desde la escuela primaria hasta los grados superiores? ¿Qué se está contando? ¿Cómo se están contando nuestras vidas? ¿Cómo se está ocultando los procesos de colonización? ¿Cómo es que hay gente española que apenas ahora se enteran de que Guinea era la Colonia, los no, que son adultas, ¿sabes? personas que son diarias ah, no te perú. juro te juro que he engañado en miles de sitios para trabajo eh, porque esas inglés? ¿Por inglés porque es inglés porque me da bien porque esas inglés no porque para eso es una ecuatorial ah vale no está pero no saben sabes, que allí se habla español no saben el motivo y ese es el problema o sea que que, que la historia negra en España esté totalmente eh, oculta y que no se conozca nada entonces lo que digo al extranjero no los perdona pero a las personas de acá eso no se le puede perdonar porque es parte intrínseca de de lo que ha formado esa sociedad y de lo que hace que España sea lo que es. Entonces, y todo el proceso de colonización también, con nosotras allí, que también se borra bastante y se lava bastante y se hace el whitewashing este, ¿no? De, de, de, de, de, de la convergencia de culturas y todas esas cosas. Y poco se habla del genocidio y de, de realmente las cosas como se tienen que hablar. Entonces, yo creo que todos los procesos educativos, desde la primaria hasta la educación superior, una revisión de los pensum con mirada antirracista eso urgentísimo. Y, por supuesto, lo que decía al principio, la atención a la regularización de las personas en situación irregular, porque es dejar fuera del sistema a seres humanos por, una, por un trámite meramente administrativo. Yo tal vez de acuerdo, de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, chicas, por lo que eh, hemos hablado aquí, de verdad. Eh, yo es que me quedo emocionada, en realidad, de saber que conozco personas que podemos hablar de ese tipo de cosas y que podemos hacer algo por ello. Y me encantaría darle paso a Carlos, para ver qué nos quiere comentar. Ah, pues nada, simplemente agradeceros un montón vuestra participación. Que la idea de esta mesa era recoger eh, voces diversas, eh, puntos de vista, opiniones, experiencias, para visibilizar, eh, bueno, y, y, y, y ver cómo de, de racista es nuestra conducta, cómo de racista es nuestra sociedad, y, y, y creo que ha servido mucho. Creo que hemos aprendido un montón de, de vosotras. Así que os quería agradecer un montón, un montonazo de, de todo lo que nos habéis aportado. Muchas gracias Lamine por habernos expresado tu punto de vista. Muchas gracias Georgina por habernos enseñado y mostrado cómo los discursos y las narrativas racistas normalizan la discriminación y la refuerzan y la reproducen. Ha sido muy interesante. Ana, muchas gracias por hablarnos de la identidad y de la discriminación de, de temazos como estos y de, cómo, y de cómo la expulsión, eh, cómo se produce la expulsión de los cuerpos negros, concretamente en el ámbito laboral, ¿no? pero también en otros ámbitos. Muchas gracias por tu intervención. Y, y muchas gracias, Dani, también por, por moderar y, y agradecerte concretamente tu, tu aportación sobre la, la cara más cruda del racismo, ¿no? del, del, del racismo, las claves de racismo y muerte, ¿no? y de cómo se... Se, se, se anula los cuerpos negros incluso hasta, hasta, hasta ese extremo, ¿no? hasta la muerte. Así que nada, muchísimas gracias, creo que ha sido súper útil. Ojalá contemos con vosotras para otras ocasiones y... y muchísimas gracias, de verdad. A ti. A ti. Gracias. gracias. Muchas gracias. gracias tío.